Se conoció esta mañana el fallecimiento del ex concejal Guillermo Ester, falleció a los 65 años, un hombre ligado al peronismo y también a otras expresiones políticas en los últimos años, pero de una reconocida trayectoria aquí en la comarca por su labor eh, política precisamente. De acuerdo a lo que nos informaron, su cuerpo será trasladado al cementerio privado Parque de Paz de Patagones eh, para su posterior cremación. Eh, ha habido expresiones de condolencias a su familia de distintos sectores de la comunidad política, gremial, vecinos que han hecho conocer su más sentido, o sentido pésame por el fallecimiento, repito, de quien en vida fuera concejal, hombre ligado a la política del Partido Patagones, Guillermo Esquer. Aquí en Mapuchito Noticias vamos a compartir con ustedes lo que fue uno de los últimos reportajes que le hicimos hace algún tiempo atrás. Y queremos en modo de homenaje compartirlo con ustedes. Muy bien, estamos con Guillermo Esquer y Jan Rivera, porque bueno, están adhiriendo, a pesar de la cuestión generacional, al mismo proyecto político. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Todo bien, Raúl, ¿vos? Muy bien. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo andás tanto tiempo? Muy bien. Bueno, Guillermo, en principio, eh, esta decisión de Esquer es nueva en tu caso. No, nosotros venimos ya trabajando en este proyecto desde el año pasado, un poco antes de la mitad del año, del año pasado ya habíamos empezado a armar eh, con la intención de participar de las elecciones del año pasado. Eh, y bueno, después eh, se nos, eh, el proyecto tuvo que pararse porque un juez federal no nos permitió eh, la impresión de las listas, a pesar de que la Justicia Electoral y la Cámara Electoral eh, nos había autorizado a participar de la elección, después salió un juez federal con competencia electoral en La Plata que no nos permitió la, la confección de las listas y la impresión de las listas, así que pudimos, no pudimos participar, en definitiva no, nos proscribieron. Así que, eh, pero eso no, no fue suficiente para que nos pararan la ilusión y... Seguimos trabajando y pensamos, este, ya lo dijimos en su momento cuando bajamos la lista el año pasado, cuando nos bajaron la lista mejor dicho, el año pasado, y ya dijimos que en el 2021 íbamos a participar en la elección legislativa y en eso estamos, uh -huh. estamos armando para eso y en eso estamos eh, también logrando adhesiones sobre todo de la juventud. Y de muchos sectores que no tienen nada que ver con la política, pero que ya están hartos de la política eh, tradicional y están buscando un cambio, que este, este espacio político justamente les está dando la posibilidad de, de, de verlo como una como una alternativa. ¿Y ¿no? ¿Vos estás acompañando el proyecto o te de ser candidato? No lo sé, todavía es muy temprano para hablar de candidaturas, porque de aquí a la elección falta mucho, no mucho, pero bueno, hay la tiempo. lista habrá que presentarla hasta el julio, en agosto, julio, agosto del año que viene, si es que hay paso, cosa que tampoco está muy clara, pero si hubiera paso habría que presentarlas en julio del año que viene. Uh -huh. Así que todavía es prematuro hablar de candidaturas, pero mi intención eh, es no participar ya activamente de la política, yo ya soy un hombre grande. Pero si alguna experiencia tengo, aportarla a este proyecto, que me parece que es el proyecto que el país necesita como alternativa, y nosotros, los que ya hemos pasado por la política activa, y podemos dar, podemos aportarle un granito de arena a los que recién empiezan. ¿no? Uh -huh. Ian, ¿cómo es tu incorporación a, a este sector político? ¿Es tu primera experiencia este, en una campaña electoral? O sea, sí. en, en una actividad electoral de esta naturaleza, digamos. Es mi ¿eh? primera experiencia, sí. Y bueno, eh, tengo bastantes cosas en común, digamos, con lo que escucho que dice Sper y Milei. Y bueno, cuando Sper había organizado un Zoom para hablar sobre Patagones y con gente de Patagones me sumé. Y bueno, hice un... había un espacio para preguntar, pregunté. Y bueno, con Guillermo nos conocemos acá, de, o sea, de Patagones que nos conocemos todos. Y bueno, surgió la posibilidad por ahí de colaborar en lo que se pueda. Y la verdad que siempre, digamos, me gustó la política y la economía. Eh, siempre intento mantenerme bastante actualizado, digamos, con lo que va pasando. Y, y como siempre pasa que hay cosas que no gustan, digamos, pero siempre dije que es fácil decir no, no me gusta o no, esto así no es. Pero tampoco jugársela y decir, bueno, a ver uno... Si sí, se está la posibilidad de poder ayudar en algo, si se puede ayudar a algo, cambiar para mejorar Patagones Y si no, bueno, se hizo el intento pero, Y bueno, se dio esta posibilidad y, y creí que era el momento uh -huh. ¿Y cómo va a ser la actividad de ustedes de, de aquí en adelante? ¿Cómo la piensan en terminar Bueno, tenemos ya hemos este, eh, instalado una página en Facebook donde estamos eh, levantando todas las, eh, las propuestas que nos hacen, eh, respondiendo a las preguntas que nos hacen y bueno eh, instalando todo este tipo de, de notas también y desde allí nosotros pretendemos ir creciendo y tenemos una gran cantidad de seguidores y bueno lo, lo que nos queda por ahora es una impresión una, un trabajo de imprenta que tenemos eh, previsto para tenerlo ya la semana que viene y ese trabajo de imprenta, que es una presentación del grupo del espacio político y algunas pautas de qué es lo que queremos hacer, lo vamos a ir eh, repartiendo casa por casa, tanto aquí en Carmen de Patagones como en el interior del partido. Uh -huh. Con quien en el interior del partido ya hemos hecho algunos contactos y bueno, la la figura de y es muy bien, sobre todo en, en el ámbito rural, así que tenemos eh, puntos de, de contacto que nos van a permitir este, llegarnos tanto a Villalonga como a Estrella, como a Pradere, ya con una base como para poder hacer algún tipo de reuniones eh, con el distanciamiento social y, y todos los protocolos que hagan falta. Uh -huh. ¿no así que tenemos esa expectativa y vamos a, a ver cómo, cómo seguimos creciendo de acá hasta, hasta mitad del año que viene, como para poder este, participar de la elección y, y ver que, cuál es el resultado que nos da el 2021. Que no olvidemos que es una legislativa, y la legislativa tiene una característica, que es la de que la gente siempre tiende a votar a la oposición. Claro. Para tratar de equilibrar en los, en, los, en los parlamentos, digamos, en este caso en el Consejo Deliberante, tratar de equilibrar fuerzas o que participen nuevas fuerzas también en ese, en ese lugar de discusión que es el Consejo Deliberante, y suele eh, tener la tendencia a votar este, fuerzas eh, de, de alternativas, ¿no es cierto? Nosotros creo, creemos que eso juega a favor nuestro, más el desgaste. De la, de la gestión de Juntos por el Cambio, más eh, también este, una cierta dispersión del peronismo, en Carmen de Patagones en el partido de Patagones una cierta, cierta dispersión del peronismo, donde nosotros tenemos la referencia y nos han venido a ver gente del peronismo para sumarse también, porque entiende que ya este, esta dirigencia del peronismo no la representa y no encuentra en los dirigentes nuevos tampoco eh, una, este, una nueva visión a futuro de lo que debe ser el partido de Patagonia. Nosotros tenemos una concepción política de crecimiento del partido, de progreso y de incluir valor agregado en la producción primaria, apostar al turismo, bueno, una serie de, de propuestas que eh, tenemos en este documento que vamos a empezar a repartir. Esperemos eh, este, seguir creciendo y nos hemos asociado a la fuerza de, de valores para mi país, aquí en el, el partido de Patagones, que ya que tuvieron las, la oportunidad de participar en la elección uh -huh. pasada. Así que luego de muchas charlas con el con Fabián Calvo, que es el principal dirigente de esta fuerza, hemos llegado a, una, a un acuerdo para conformar un frente que se llama Alternativa Patagones. Este frente no está cerrado, estamos eh, abiertos a la, a la inclusión de cualquier este, ONG, de cualquier entidad, de, de, inclusive de las personas que individualmente piensen más o menos Parecido a lo que pensamos nosotros, porque aquí, como decimos en, el, en, el, en la carta, en la cartilla, hay lugar para todos. Uh -huh. este... uh -huh. Y en, en tu caso, digamos, hablando de esta primera experiencia, con muchas ganas, eh, vos sos un tipo que piensa mucho en Patagones, ¿no? lo tenés como una referencia importante. Sí, eh, la verdad que sí, o sea, es el lugar que amo, digamos, donde nací y crecí y por ahí creo que hay muchas cosas eh, por hacer tanto acá en Patagones como en el partido que por ahí muchas no se hacen quizás creo por falta de voluntad o por gestión no es que son cosas por ahí millonarias o obras o gestiones imposibles entonces por ahí va un poco por ahí mi idea de sumarme digamos a contribuir en lo que se pueda siempre y cuando sea para, para mejorar el partido Patagón sí. Bueno, les agradezco que me hayan atendido. No, no, por favor, gracias a vos, Raúl. Gracias a vos. Gracias.